Sí, vengadores, bienvenidos a Toxic in Channel. Este sí que va a ser un vídeo corto. Vamos a ver, 3 de juegos. ¿Qué pasa con el God of War que está en PC o con el primer Horizon que está en PC? Y dos juegos más, uno de, de ellos es uno de Aliens, de Alien, de la saga Alien, ¿vale? Y ahora nos sacas este titular. ¿Eh? Este titular tan bonito que estamos viendo ¿Eh? Con el returnal el, el Reñurdal Sí, sí, con el con el con el Porque vamos que esto es increíble Sony parece estar contenta con los resultados Y no solo mantendrá esta política Sino que aumentará su producción más allá de Playstation Aún así, ningún exclusivo de PlayStation 5 ha dado el salto a PC. Amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel Vuestro canal de Toxicidad 100% natural Escogido grano a grano De los mejores campos de internet Bien eh, Tenemos habemos noticia Con el primer Exclusivo De Playstation 5 Para PC 3 de Juego Nos sorprende nuevamente con su juego De malabares Que hace con las palabras ahora lo vamos a ver dice el primer exclusivo de playstation 5 que ha dado el salto a pc lo estáis viendo aquí en esta imagen vale aparece en steam un rock like que se pedía a gritos en la plataforma bien vamos a ir con la con, con la noticia en fin os acordáis que Hace pocos días, tampoco hace tanto tiempo. Y volví a recordar algo que esta gente parece que no lo ha tomado en serio. O sea, como si no fuera suficiente de ver al God of 4. Empecé el primer Forbidden, el primer Horizon y dos juegos más que recuerdo que uno de ellos era de Aliens. Eh, o sea que juegos ya de PlayStation los hay. Lo que comentaba el otro día era que ya había también un departamento que se había hecho hace bien poco para llevar todo esto a PC entonces andáis o un poco perdidos o es que queréis que la gente se pierda y por qué digo que queréis que la gente se pierda y sigan comprando y pensando que las consolas van a ser el único sitio donde van a poder jugar, y si bien es cierto que los exclusivos seguirán saliendo en playstation 5 o en playstation 4 lo que no es normal es que toméis como referencia ahora, por fin nos estamos dando cuenta de que es verdad, de que los juegos de PC que ya eh, nos olvidamos de que está algo de War, nos olvidamos que está Horizon, vale ahora con el Returnal dice, oh y decís este párrafo tan bonito que lo vamos a ver aquí Sony parece estar contenta con los resultados y no solo mantendrá esta política sino que aumentará su producción más allá de Playstation aún así fijaos que apunto y lo subrayo más el aún como, así como dando a entender de que aún así Puede que esto no ocurra. ¿Qué sentido tiene engañar a la gente? A estas alturas y de esta manera. Pero bueno. Aún así. Ningún exclusivo de PlayStation 5 ha saltado. A PC. ¿Cuántos exclusivos hay de...? ¿Qué? rache El returnal. El returnal va a salir. Y el Ratchet caerá. ¿Cómo lo harán? ¿Cómo será el, eh, el, la suscripción por PC o cómo lo hagan? No lo sé, eso pregúntaselo al nuevo departamento de juegos de PC de Playstation que asegura que también los días, o sea, que, que saldrán de lanzamiento también todos los juegos saldrán de lanzamiento, todos los exclusivos saldrán de lanzamiento puesto que son de Sony. Y si Sony quiere sacar dinero... Eh, un 30% creo que dijo... De, de los... De, de los Del PC... Y como un 20% creo que dijo... De los móviles... Y el resto de las consolas... O sea, es que en blanco y en botella... Os lo está diciendo... Aunque con la boquita muy pequeña... Pero os lo está diciendo el propio Sony... Os está diciendo... Mira, sabemos que la consola es una mierda, pero tenéis otras formas de jugar a nuestros exclusivos. Sigamos. PlayStation 5 ha dado el salto a PC y todo parece indicar que Returnal es el siguiente juego en llegar a Station. todo parece. Eh, tras ciertos rumores. Esta gente no trabaja, vive de rumores, rumores, rumores, rumores, y además el rumor viene de eh, del portal Steam DB. Unos copiando a otros, unos copiando a otros. Sigamos, hay que tener en cuenta que al menos en el momento y anotar en la captura, porque dice: hay que tener en cuenta que al menos por el momento la llegada de Returnal APC sigue siendo un rumor. Que sigue siendo un rumor que estáis dándole pábulo. Está un rumor que estáis alimentando. Pero una locuración, algo más fundamental. Luego, esta gente, es que de verdad me saca de quicio. Luego, de esta gente van de periodistas y hacen un artículo hablando de rumores. Eso es totalmente en contra del periodismo. ¿Qué habéis estudiado? ¿Para qué habéis estado cuatro o cinco años.? en la universidad de, de, de, de, de, de para esta mierda que además tenéis que actualizarla a los 15 minutos porque se ven hasta las faltas de ortografía madre de dios madre de dios es que virgen santa por dios bueno pues sabéis sabéis mira os voy a os voy a ahorrar todo de aquí ya la tontería ya de ustedes todos los juegos todos los exclusivos y todo lo que salga de PlayStation 5 saldrá en PC. Que no os lo creáis. No os lo creáis. No os lo creáis. Pero salí saldrán. Y cuando salga, estaré aquí para recordarlo. No tengo que decir nada más porque ya es que esto me aburre. Me aburre. Me aburre de verdad, me aburre, me aburre. Esta manera torticera.. Esta, perdón, esta manera torticera que tiene la prensa de engañar a la gente. De, de, de, o sea, no no, no, no, no, no los aguanto. Así que, amigos, pues ya sabéis. Eh, pues como sigue el, el, el, el, el título rock League de Mark es un es el tipo de género del juego de eh, mark que es los que crearon el juego es uno de los eh, es uno que los usuarios de PC no solo pedían a gritos <risa> pero ¿quién? ¿quién? Pero si nos habíamos olvidado de, de ese juego nos habíamos olvidado todo el mundo de que existía, de que llegó a existir porque es una tremenda mierda. Os queréis cargar a, a, a Sony. De verdad, yo creo que al final os queréis cargar a Sony. Porque vaya publicidad. Yo podía haber dicho, mira, el lucharte después de que caiga en PC y entonces ya la gente diría, uy, mira, pues mira qué interesante. Pero el returnal. El returnal a gritos. Ay, por Dios. Hoy es el mejor día de mi vida. Señores, yo ya con esto, ya cojo y me voy y digo, esta gente está pinando. Esta gente está, mirada, esta gente está mal de la chaveta, no, pues, no, no, no, no, no, no le den nada eh, peligroso, cuchillos, pónganle tenedores de plástico, yo qué sé, y desde luego no les dejen conducir maquinaria pesada. Nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Challenge.